Vamos a construir un informe de investigación y para eso hay un proceso. Veamos la manera en que podamos abordarlo con bastante facilidad. En primera instancia, se sabe o conocemos que todo proyecto empieza con un trabajo muy previo, que es la idea de formar un proyecto. ¿no? Entonces, ese proyecto... Este, sirve para de base para hacer los trabajos de campo y luego después el informe final. Ese es un protocolo que se usa para poder redactar la, la tesis. Entonces, en primera instancia, el proyecto está firmado o alguien lo tiene firmado o ya está autorizado y hay un asesor que nos asegura que ese, esos datos son correctos. Ese, ese proyecto, cuando se lleva a la práctica, se hace el trabajo de campo entonces se consigue datos y se puede hacer una tesis que está en base a lo planteado en el proyecto aparentemente esa, ese, ese trabajo sencillo parece algo completamente práctico y llevadero pero al momento de ponernos en el campo hay algunas vicisitudes que tenemos que ver hay un protocolo para hacer ese informe eso implica varias cosas la primera cuestión es que tenemos que tener documentos de trabajo previos esos documentos de trabajo previos ¿no? son la programación del trabajo de campo y también el trabajo de campo la programación implica tener una matriz de consistencia y al mismo tiempo tener también una matriz de operacionalización de las variables sumado a esto hay necesidad de tener los instrumentos desarrollados y validados. Una vez que tenemos todas estas cosas, la programación, la matriz, todo eso, podemos irnos a hacer el trabajo de campo. ¿Qué implica? Hacer una prueba piloto primero, una pequeña parte para, de la muestra, para ver cómo obtenemos los mejores resultados. Y luego, después de visto que es viable, Hacemos el trabajo de ir al campo y traer la información. ¿no? Después de eso, toda esa información la vamos a tabular estadísticamente. Y la vamos a constituir en resultados. Ya tenemos los datos. Pero ahora eso hay que informarlo. Hay que hacer un informe. Hay que, con esos datos tenemos que decir, de, informar de qué se trata. Describir de qué significan esos datos. Para esa descripción podemos entender entonces que se puede resumir lo siguiente, que primero tenemos un proyecto, luego después de eso, con eso hacemos los instrumentos de trabajo, después hacemos el trabajo de campo, y con ese trabajo de campo, lo que viene de ese trabajo de campo, podemos hacer el informe, y una vez que tenemos el informe, podemos sustentarlo. ¿no? El libro es, ¿qué ponemos en el informe? Ya tenemos todo, pero ¿qué ponemos? ¿Cómo lo ponemos esto? ¿Cómo describimos o redactamos esta parte? Veamos más o menos cómo se ordenan estos resultados en el informe. Y sucede que primera cosa es que se agrupan en sentido de los objetivos específicos de la investigación. Vale decir, en el sentido que usted ha previsto en su matriz de operacionalización. Luego, según el orden de la matriz de las variables, se pueden hacer comentarios por cada dimensión asociada a cada variable. Entonces, de un grupito de temas que usted tiene en una variable, hace comentarios sobre los, lo que ha obtenido usted en el campo. Después de eso, puede agrupar esos comentarios en razón de las dimensiones y se asocia con una variable con juicios cortos. Usted puede más o menos tener la idea clara de qué está tratando, de lo general o lo específico. También es cierto que se comparan los resultados de los objetivos específicos y se elabora un resultado tentativo alrededor de la hipótesis. Esta, esta comparación de los resultados de los objetivos específicos nos permite obtener o atender la idea del objetivo general. Ya sabemos algo sobre el objetivo general, que tiene que ver con la hipótesis general. Después de eso... Hay que discutir estos resultados con otras investigaciones. Hay que precisar si concuerdan o se complementan. Y estos datos tienen que estar en el marco teórico. Si no están, hay que citarlos. Y luego entonces podemos redactar el informe según el esquema que tiene la universidad o la entidad que usted, a la cual usted está presentando el informe. Eso es todo lo que tengo por ahora. Espero que les pueda servir. Muchas gracias. Bien, okay.